Hola, un saludo a las noticias de Javier Mesarrey. Eh, bueno, bueno, llevamos ¿cómo, aquí... ¿Cómo te llamas? Yo soy Paco Cuadros, con, aquí con mi marido, David Zaonero. Muy y bien. Y bueno, llevamos aquí la figurita infantil de La Falla Camino de Alba. Muy bien. ¿Qué ya, es? Es el... Es, bueno, es una, una... Hemos hecho una alusión a Star Wars, pero en bebés. Es una guardería todavía de los personajes más conocidos de Star Wars, pero de cuando empezaron ellos, que eran unos bebés. Entonces, yo os invito a que vayáis a verla porque va a ser espectacular. Muy creo. bien. Muy bien. Creo. ¿Y el siguiente, Nino? El ¿qué? siguiente, bueno, es nuestro pequeño músico de nuestra comisión, que nosotros somos falleros de la Falla Vicente Castell Maiques. Muy bien. Que está en el sector de Olivereta. Muy bien. Y bueno, llevamos con ellos un montón de años, ya son, somos los Maiquesitos. ¡Ay, qué bueno! <ríe> Qué claro, divertido. el Castelmaikers, pues nosotros somos los Maikesitos. Muy bien. Y es... Entonces, nada, hacemos una ilusión también a hacer ese cuento del soldadito de plomo y aquí traemos al director de orquesta que está dirigiendo toda la banda sonora del cuento. Pues muchísimas gracias y mucha suerte en esta exposición del INOT y enhorabuena por vuestro trabajo. Venga, A vosotros, muchísimas gracias.